Hola familia, ¿qué tal? Venga, vamos con la cuarta del.. Ay, del Nilumbra en el Void. Que la tercera fue sencillita. A ver si aquí tenemos también suerte y no. Nos hacen un calima. Eh... Esto viene aquí. Bueno, vemos que ha quedado tan fácil. Eh, espera. ¡Ja, <risa> ja! ¡Qué hijos de puta! <risa> ¡Qué hijos de puta! ¡Ja! <risa> ¿Aquí sale también? bien el no yo? No, no. A ver. ¡No! ¡Hostia! ¡No lo he visto! Vale, posiblemente tenga que poner antes el hielo, y hacerlo del tirón, y pasar corriendo, porque si no... A ver... Claro, a ver... No, claro, <ríe> yo qué coño, no sé si es claro... En... Bueno, da igual porque se... Ah... Bueno, vale, esto voy a intentarlo hasta, sin... hasta que sincronizas... ¿En serio? ¡Colega! Vaya por Dios. Ya. He yeah. no, Vamos, no, cuidado que lo mato. La tontería. Va. ¿En serio, tío? falta que pase el tipo este o qué? se interruptor ahí tiene la pinta eh... tengo ni puta idea de lo que va a hacer Este tipo yo no sé si puede pasar, o sea, tengo que pasar corriendo con él. No, no llego, ¿no? Así ah, no! <ríe> Duda fatal. Ah. Vamos a darnos un poco de tiempo aquí. eh... estoy aquí... vamos a ver... Eh... no creo que sean tan hijos de puta, pero... claro... a ver... se me ocurre estirarlas, es un poco loco, pero bueno, estirarlas aquí que rebote... Claro, pero es que... bueno, da... hostia, igual si sí da tiempo, eh. Ah... Si llego es... si llego una especie de A ver... Se queda... pero qué bien. Ahí... Oh yeah, soy the fucking master. A ver cómo coño se pasa por aquí. Saltando, ¿no? la otra. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Oh va. Hostia, el primer nivel era mucho más difícil. Nada, Beautiful Gate. Comenmelo,